Los niños negritos no comen. No, no comen. Sus madres tienen los ojos sepultados en tumbas vivas, en cauces de ríos de lágrimas secas, con barrigas preñadas de muerte. La esperanza de vida está por debajo de un año. Me cago en mi puta vida, entonces. Se trafica. Sí. Se trafica con armas, con drogas, con hombres, con mujeres, con niños, con vidas, con ideologías, con internet, con política, con poder, con sueños, con metálogos el miedo en el cuerpo cada mañana cada mañana me miro en el espejo y lo que veo no me gusta, y entonces en vez de comerme mi propia mierda fresca te jodo a ti, te jodo a ti, te jodo a ti y te jodo a ti ¿por qué? porque la culpa, amigos la culpa siempre es de los demás sí. y la enfermedad se llama vivamos la vida de los demás porque no tengo cojones ni sangre para vivir la mía tengo goteras en mi casa, goteras en mi curro, goteras en mi corazón. De las goteras en mi cabeza os hablo otro día porque ahora quiero dormir. Cuando duermo no pienso, no pensar. Yo solo quiero volver, amigos. Yo solo quiero volver a las entrañas de mi madre. A nadar sumergido flotando en una paz infinita, en una duerme vela blanca de un cuerpo y dos corazones abrazado por un cordón caliente, protegido, acurrucadito.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 Soy un puto tarado, y vosotros más por escucharme. Gracias amigos, buenas noches. San Miguel te trae un lugar llamado Mundo. ¿Cómo decir esto sin darme asco, sin llamarme cobarde desde mi cobardía, sin ahorcar mi sangre a cada letra sudada, sin reírme de mis sueños de plañidera? ¿Cómo decir esto sin ser la vergüenza de llorar mis cansancios elegidos, mis elecciones erróneas, mis aciertos no buscados, mis búsquedas huérfanas, mis tesoros olvidados? Quiero morir. ¿Me oye alguien? Quiero morir. No resurgir, no resucitar, no ser alma por una vez, reencarnarme en un sueño infinito de luces, sombras, de huecos hondos, de charcos quietos, de sorderas de paz. Nada todo me consuela, nada todo me destruye. En la nada me crezco, en el todo me diluyo, en el nada todo me acorrujo, me, me aíslo, me crezco, me subo una especie ya extinta de escorpión rosa como la pantera, la flor y mi ojete Que huye mis ideas, mis sentires, mis espíritus con el aijón de su boca desde mis abismos Olé. Cada día me vacío, cada día me recargo y en mis cargas soy liviano, ligero humo, soy aire Estoy incómodamente cómodo en cualquier lugar, en cualquier lugar estoy cómodamente fuera de sitio Mi sitio es la nada, mi sitio lo es todo, no me fío de mí, no confío en mí Mi confianza es mi lastre, mi lastre mi duda, mi duda, mi redención de mujer bendita yo es mi cadena, mi sustento, mi bautismo, mi entierro, mi amuleto, mi descrédito, mi caminar, mi tropiezo, mi veneno, mi vacuna, mi remedio, mi quebranto, mis cuernos, mi cornalón, mi droga dura, mi vino sin, de por Diosero, el bueno, el feo y el malo, en el mismo esqueleto, no valgo para quererme y en mis odios me amo.